Me encanta tu sudadera. Ah, ya deja de robarte mis prendas. Me vi obligado a usar tu blusa. ¿Y cómo explicas la faldita? Pues tenía que combinarlo. ¿no?